Hola qué tal, cómo te va? Bienvenido a este canal. Hoy en el encuadre tenemos a Estefania Torres. Que nos va a presentar una serie que ella has hecho en Alaska, intitulada El retorno, ¿vale? Entonces, si tú quieres participar en el encuadre series fotográficas, acá dejo un enlace. Solo llenar el formulario y postular con tu serie, ¿vale? Antes de ir, no te olvides de suscribirte. Deja ahí tu apoyo, deja tu like ahí y vamos. Bueno, Muy bien. Linda. Hola Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Hola, bienvenida bien, bienvenida ahí a este canal. Eh, para empezar, así, quería que tú contara un poco así tu historia, como... ¿Cómo la fotografía llega para ti así? ¿no? ¿Cómo esa historia fabiola? Fotografía, ¿sí? Uh -huh. Ok. Uh, primero gracias por la invitación y qué genial que estés um, teniendo ese espacio para que diferentes artistas puedan expresar su, su arte y mostrar y me parece genial y sobre todo en la fotografía, ¿verdad? Que no hay mucha difusión, vemos muchos grupos en Facebook, en Instagram, pero no hay mucha oportunidad para conversar con las personas. Este, bueno, gracias, mi nombre es Fabiola Torres, mi seudónimo de fotógrafa es Estefanía Hermit, y Estefanía es mi segundo nombre. Y Hermit es porque tengo una... digamos que... Um, Hermit en inglés es ermitaña en español, entonces siempre he tenido un enfoque a lo que es el mundo de... Um, de ser una persona ermitaña, de vivir aislado en la sociedad, Siempre me llamó mucho la atención porque empecé a leer poemas sobre monjes que, que escogían este tipo de vida. Entonces, en fotografía siempre he tratado de mezclar este, este concepto de, de la elección que tiene un ser humano para hacer lo que realmente quiere, la libertad que quiere de vivir aislado de una sociedad. Entonces, sí, por eso es solo para explicar por qué es el Estefania Helmir, que está en todos lados, ¿verdad? En Facebook, en Instagram, uh -huh. y normalmente las personas que he conocido, me, me llaman así, a Estefanía que es mi segundo nombre o Fabi, ¿no? Como tú también me llamas. Entonces, uh -huh. Sí. Buenas. Y pero ¿y en qué momento en qué momento de tu vida tú tú empiezas a, a entrar en contacto con la foto, ¿sí? Cómo con ah, la fotografía sí. te llena. Ah. Uh -huh. uh -huh. En el 2010, a uh, una amiga y yo dijimos um, que queríamos hacer algo diferente del trabajo y entonces a los dos nos gustaba mucho la fotografía siempre pero más como para ver y no para tomarlas y entonces siempre buscábamos fotografías y todo esto pero el 2010 compramos nuestra primera cámara y las dos nos inscribimos en un curso de un instituto de miraflores uh, que es corriente alterna que tuvimos un profesor muy bueno allá entonces uh -huh, allá nos iniciamos uh, pero um, no llevamos por mucho tiempo el curso porque las cosas del trabajo no nos permitía mucho y solamente um, creo que las dos, mi amiga y yo tomamos fotografía solamente cuando íbamos de viajes y no, na, nada más, ¿verdad? Y también fue muy interesante porque de una clase de 18 quedaban solo dos, entonces, y ella y yo, entonces descubrimos que algunas personas están interesadas pero finalmente no llegan hasta el final con fotografía y que a nosotras, en nosotras había algo que nos gustaba mucho acerca de la fotografía y luego de pasar de ser solo, uh, no sé, tomar fotos en un viaje, empezamos a hacerlo cada vez que podíamos, salir juntas, un fin de semana, caminar por Lima. Entonces de esa forma empezó, pero hasta el 2016, después de seis años, uh, para mí fue algo más serio, porque empecé a llevar clases en la Universidad de Alaska y creo que el, el entrenamiento fue muy bueno porque me ayudó a desarrollar las habilidades para las habilidades técnicas llevé uh, varios cursos en esta universidad entonces creo que desde ese momento empezó a ser más serio y empecé a enfocarme a crear portafolios y series. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y curso de qué tú llevó allá? ¿sí? Uh -huh. Bueno llevé primero un curso así básico y que y luego llevé los cursos intermedios y luego llevé el desarrollo de portafolio. ¿Y fue ahí que tú empezó esa serie que tú vas a presentar hoy así? Sí, uh, no exactamente en la ciudad donde estaba en Alaska, pero luego yo viví en una isla uh, que se llama la isla de Nunivac. Viví ahí dos años. Entonces, y la isla de Nunivac es súper grande, pero solamente hay una comunidad nativa que vive ahí. Antes hubieron muchas comunidades, pero por enfermedades, mucha gente murió o muchos migraron. Y en esta isla solo hay una comunidad que se llama Macoriak y yo viví aquí. Y aquí empezó el proyecto uh, que, claro, me gustaría presentar, que se llama, la serie se llama El Retorno. Esa serie, ¿tú, tú, tú empezó entonces en qué año, tú dices? Uh, esta serie empezó, son 10 um, fotografías en esta serie El Retorno, y empezó en um, 2018, 2019. Y, ¿Y demoró un año para hacerla? Sí, más o menos un año y medio, porque yo viví en esta isla hasta mayo del 2019. Uh -huh. Entonces, sí, más o menos fue un proceso largo, y también es un poco, no solo de la serie, sino la formulación de las ideas que siempre he querido relacionar, ¿verdad? ¿no? Contar en la serie un, un concepto, una idea, una experiencia, ¿no? Y en esta serie, El Retorno, está relacionada a la idea del ser humano, el mundo interior y la libertad, que son conceptos desde mi punto de vista desde como yo considero que son ellos uh -huh. ¿Y, y cómo y por qué decidiste hacer así en ese momento o sea qué te qué te ha, ha motivado así uh -huh. sí uh, bueno en ese momento uh, para mí fue un cambio total um, yo yo dejé Perú hace seis años y viví en ciudades que eran Um, digamos, me, me, más pequeñas que Lima, pero me recordaba un poco a Lima, ¿no? Entonces, era como que la misma rutina, conseguir un nuevo trabajo y hacer muchas cosas, ¿no? Uh, pero cuando me mudé a la isla, um, otros conceptos sobre, por ejemplo, la libertad del ser humano eh, empezaron a rondarme la cabeza y empezar quería saber exactamente qué es el concepto de libertad, um, qué es lo que nosotros buscamos en nuestro interior, entonces, cosas más relacionadas con, con eso. Entonces, me parece que vivir en aisl aisladamente porque es una isla que está sobre el mar de Bering, eh, me hizo um, cuestionarme muchas cosas de lo que nosotros pensamos que son sentadas, um, muchas cosas de la realidad. Entonces, empecé a indagar conceptos como la libertad y sobre el ser humano. No exactamente qué hacemos aquí en el mundo, no, no de ese tipo, pero acerca de lo que, cómo nosotros deberíamos vivir, ¿no? En base a qué libertades. Entonces, um, hay muchos, um, muchos libros que, que que, que tuvieran impacto, digamos, en mi definición de lo que es libertad y en esta serie. Entonces, más o menos la, la idea se empezó a formar, ¿no? Sobre, uh, pero está enfocado en esos puntos. Y y tú y por lo que yo he visto un poco, eh, tú tu tu haces bien una mezcla así con poemas también, ¿no? O sea, tú tu, tu mezclas sí. fotografía y poesía y ese proceso fue ¿Cómo fue? ¿Fue al revés? O sea, primero te vino más el poema, lo escrito y después las fotografías o las fotografías vinieron primero y después tú has escrito a partir de eso, ¿sí? Uh -huh. El flujo no es tan estricto. En verdad, um, eh, en mi caso siempre es como, como se dice, ¿no? Como que fluye, ¿no? Entonces, en algunos casos han sido primero las fotografías y luego, por ejemplo, tengo una fotografía y luego ya me llevó... A escribir algo y luego a tomar la fotografía como que intercalado. En otras ocasiones ha sido primero el poema y luego tratar de buscar, uh, dibujar esos poemas mediante la fotografía y en otros casos al revés. Entonces no, no tengo como un flujo de trabajo, no, no soy mucho del tipo de persona que me organizo y pongo muchos que tengo que hacer y todas estas cosas, sino empiezo con una cosa y creo que um, según la circunstancia, ¿no? Empiezo... A descubrir nuevas cosas y así es por eso que este proyecto demoró un año y medio más o menos porque um, iba escribiendo iba leyendo y entonces iba encontrando fotografías con las que podía dibujar estos estos conceptos entonces ha sido así es a veces intercalado de esa forma Ajá. y tú y tú cómo como lo hacía o sea mientras tú iba por, por detrás de las fotos o las fotos te aparecían mientras tú caminaba por ah. la isla Sí, uh, yo tenía más o menos una, una rutina, porque también um, para lo de las fotos, ¿no? Porque si con el día a día, con el trabajo, y con, porque también soy estudiante de maestría, uh, a veces se me iba todo el día y no podía, ir a, no podía salir a la isla, ¿no? Entonces tenía, digamos, este horario, um, a las 10 de la mañana salía y regresaba a la una. Entonces por tres horas caminaba por la isla... De hecho, solo una parte de, le, de la isla que está muy cerca a la comunidad, ¿no? Pero um, es tan impresionante y hay tanto cambio en invierno, en verano. Entonces, um, salí a recorrer uh, ya con las ideas puestas. Por ejemplo, estuve leyendo un libro de Nietzsche que es, así uh, habló Zaratustra. Entonces, um, con estas ideas iba y un poco quería dibujar estas ideas, ¿no? Pero, pero sí, en ese caso sí tenía una rutina y, y, y quería salir porque después... Después ya no me alcanzaba el tiempo por A o B, entonces me perdí el día. Entonces sí, en ese caso sí trataba de hacer y buscar las fotografías como dices tú, ¿no? A veces no, a veces simplemente estaba con mi esposo caminando y, y siempre con mi cámara y encontraba algo que no lo había, no lo esperaba. Ajá, genial. ¿Y, y algún, tú tienes algún fotógrafo así que, que, tú, que te ha servido de base así o, o no? ¿Cómo fue eso? Uh -huh. En realidad, uh, bueno, hay muchísimos fotógrafos, lo, sobre todo los que son los famosos, pero para inspirarme en esta serie, um, digamos que podría haber sido los, los fotógrafos que se, un poco están relacionados al minimalismo, ¿no? Un poco. Esta serie no es enteramente minimalista, yo en otras fotografías, en otras series he realizado series minimalistas, pero... Creo que los, los fotógrafos minimalistas son los que me llaman la atención. Ahora, estos fotógrafos normalmente no solo toman minimalismo. Por ejemplo, uh, Fang Ho, que es un artista chino, él toma eh, fotografía callejera haciendo minimalismo. Entonces, y, y siempre es en blanco y negro. Entonces, uh, por ejemplo, él es una inspiración. Después, en, en Instagram y en Facebook, he conectado con tantos fotógrafos que la lista es grande, pero... Hay varios, uh, hay muchos fotógrafos, por ejemplo, so, uh, que pertenecen a Ucrania, a Rusia, y tienen un estilo particular. Entonces, ya con la experiencia de conocer tanta gente, de conectarme con tantos, por ejemplo, puedo decir que me gusta mucho el, el, el tipo de mirada, que tal vez por una cuestión cultural o algo, me llama mucho la atención la fotografía de ese lado, ¿no? De ese lado del mundo. Y luego, en Vietnam también, muchos fotógrafos de... de de naturaleza, minimalistas, ¿no? Pero diría que eh, para mí, por ejemplo, Alan, Alan Scheller es uno de los, uno que encontré en Instagram, un, un buen fotógrafo, y él, se, él está, hace fotografía en blanco y negro, usa minimalismo, fotografía de calle, naturaleza. Entonces, no creo que yo tenga una inspiración en fotógrafos. De hecho, tengo algunos a fotógrafos, pero no inspirados para, para esta serie, pero creo que la mayoría de gente que yo he conocido me inspira todo, todo, la verdad que sí, todo tiene un impacto. Qué loco, porque tú, tú has viajado bastante, ¿no? También, o sea, no solo en Alaska, tu estado, ¿no? ha viajado para Vietnam, para, para esos lados de Rusia también, ¿no? Sí, ajá, entonces, digamos que la experiencia, la experiencia de salir de, del país, ¿no? Um, vivir en diferentes lados, como más o menos lo hice en estos seis años, viví en cuatro lados, um, y también he aprovechado para viajar, um, han tenido de impacto, ¿no? Y, y también justo lo que decían lo que te comentaba de por qué querer saber sobre qué significa la libertad y todo eso ha sido in, uh, influenciado por estos por estos tipos de vida distintos en el mundo, ¿no? Entonces esta es la, la, la portada, digamos, de la serie. Se llama El Retorno, ¿no? Y, y esta serie está presentada con mi seudónimo que es de Stephanie Germit y um, bueno, el, la primera parte con esta fotografía es la naturaleza, el ser y la libertad, el camino al retorno. Esa es la primera descripción de esta fotografía uh -huh. y es en una parte de la isla. Uh -huh. Uh -huh. Este es el mar de Bering, que por supuesto, uh, desde que llegué a la isla me llamó la atención y, se, y desde el primer momento sentí una conexión a este mar. Y es totalmente increíble, es impermanente, siempre está cambiando, no solo en cada estación, sino en cada día, me parecía a mí. Y yo siempre caminaba por, por, por el mar. Entonces, esta parte de aquí, y esta es también una de las, de los, um, digamos, de las inspiraciones para esta serie, porque el mar es, no es constante. Entonces, el agua no es constante, todo cambia. Entonces, esto me lleva a pensar a al río de Heráclito, ¿no? Que habla sobre la impermanencia de, de, del río y todo el concepto que hay detrás, ¿no? Entonces en esto también el mar siempre me ha inspirado. Y bueno, puedo leer aquí, el mar y la tierra tan amplios como el cielo, nuestro ser, la humanidad, tan profunda como la misma naturaleza. Somos naturaleza, pero lo hemos olvidado. Sí, bueno, el, el, el tema va por ahí, ¿no? Eh, la libertad está vinculada a nuestro, a nuestro olvido de, la, de que también somos naturaleza y no somos independientes. Entonces, por ahí empieza el, el descubrimiento y en, en esta serie, ¿no? Que se ve reflejada en esta serie que nosotros hemos olvidado que somos naturaleza, que no somos ajenas. Y por eso todas las consecuencias como la destrucción y todo lo que sabemos, En ¿no? esta fotografía es um, sobre, bueno, podemos ver las aves. Están volando. Uh, y este es el mar de Berín, pero este es el mar de Berín cuando el mar se retira. Y es impresionante, se retira por kilómetros y tú puedes caminar. Y esa sensación de caminar sobre el mar que no está, que se ha retirado, es, es como, no sé, es una sensación mágica y es, es increíble. Entonces, aquí justo caminando por el mar puede venir muchas ideas, ¿no? puede hacerte pensar muchas cosas. Y aquí un pensa, el pensamiento es, se piensa a la humanidad como permanente, cerrada con sus normas y preceptos sociales. Se la quiere proteger y perpetuar, cuando en realidad esta humanidad con sus leyes va en contra del ser de su naturaleza original de lo que deberíamos ser. Esta humanidad que está, tiene leyes y valores que a veces van en contra de nosotros mismos, um, está, quiere ser perpetuada, cuando en realidad nosotros, como el mar, como el agua como el río son inconstantes entonces y me parece desde mi punto de vista me parece un daño un daño que la cultura occidental uh, no sé la religión católica u otras otras religiones pongan valores en nosotros que son constantes uh -huh. y en vez de nosotros buscar en nuestro interior nuestra naturaleza original que es la naturaleza humana uh -huh. entonces um, Sí, eso, esa es la idea de esta fotografía. O sea, esa serie para ti fue, fue también todo un, un momento de autodescubierta así, ¿no? Exacto, uh -huh, exacto. Y yo no sé si estando, por ejemplo, en Lima, donde yo crecí, uh -huh. uh, hubiese podido hacerlo, pero yo creo que sí, solamente que el contexto y, el contexto y las circunstancias me llevaron a, un poco a cuestionar, ¿no? Lo que nosotros uh, pensamos que es algo cierto, ¿no? Algo real, ¿no? Un uh -huh. poco eso. Y además, por, uh, digamos, el el empape intelectual que tuve con, con que, bueno, he tenido siempre con, con los libros y, y, y otras otros, otros, eh, personas que difunden, por ejemplo, filosofía y todo eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Bueno, entonces, um, como decía, nos hemos olvidado que somos naturaleza, no sé, nos han impuesto leyes y valores, que normalmente son las leyes y valores que son... Um, que son impuestos por los más poderosos, Ajá. ¿cierto? A los débiles. Entonces, por ejemplo... Uh, algo que te he comentado antes es sobre, sobre, por ejemplo, el valor de la comida. Es totalmente insano, ¿verdad? Que la comida tenga un valor. Y justo lo hemos visto en esta pandemia. En el momento en que los seres humanos se detienen un poco, los que más sufren son los que son los pobres porque no tienen el dinero para poder comprar la comida? Entonces, sí. ¿a quién se le ocurrió poner valor a la comida? Yo sé que puede, yo soy economista, yo sé que mucha gente no. puede saltarme y decir bla, bla, hay muchas teorías, pero si buscamos en realidad, si empezamos a cuestionar las cosas, hay muchas cosas que no tienen sentido, pero pa, somos humanos y seguimos por esto con esto por miles de años y capaz vamos a seguir en esto por miles de años más. Sí, pues. Entonces, en esta fotografía que estamos mostrando, es... Um, en una búsqueda de una mayor conciencia, aquí es donde llega el ser libre, ¿no? Es lo que, por ejemplo, Nietzsche habla del superhombre, he uh -huh. ha sido inspirada, eh, que yo me he inspirado en este concepto del superhombre, um, en, en buscar qué exactamente es un ser libre, ¿no? Uh -huh. um, porque tú has visto, Vinny, um, los conceptos de, ser, de libertad es irme de viaje, y pasarla bien, y soy libre, y luego regresar a una rutina que capaz no me gusta ¿no? Claro. No es que yo critique eso, pero para mí eso no es libertad, uh -huh. sino uh -huh. la libertad es cuando uno empieza a... Um, a criticar el contexto y a buscar una mayor conciencia y a salir tal vez al margen, porque saliendo del margen te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Entonces, esta fotografía representa eso. Mm. Justo en este momento, él es mi esposo, uh -huh. Joey, y en este, en este momento nosotros caminamos, justo el mar se había retirado, y, um, y bueno, siempre hay peces muertos, ¿no? Uh -huh. Por alguna otra razón, siempre palan hacia la orilla los peces muertos, o en la comunidad donde yo vivía, ¿no? hay cazadores, son ¿no? nativos, nativos de Alaska y siempre hay cazadores. Entonces, a veces cuando ellos terminan de cortar la carne ¿no? y tenerle sus casas, ellos devuelven el, el, el cuerpo que sobra o los huesos, ¿no? en una ceremonia devuelven al mar. Entonces, uh, en ese momento vienen todos los animales ¿no? y es como que retornar otra vez a ser naturaleza porque los animales comen esto, ¿verdad? Los aves, los, los aves. Ajá, las aves. ¿eh? Entonces, en este momento había muchas, uh, muchas piezas de animales, ¿no? Que los cazadores habían dejado, entonces había muchos animales. Y cuando mi esposo caminó, um, todos volaron, ¿no? Sí. Porque obviamente se asustan del humano. Ajá. Entonces, sí. Y todas las, es interesante, por todas las fotografías, la mayoría de las figuras son, uh, son, es mi esposo. Eh, pero no son algo como planeadas porque él detesta la fotografía, ah, entonces él solo va delante mío, yo, yo me demoro mientras tomo foto y luego sale una fotografía él haciendo algo. Y de ahí te aprovecha ahí, está bien. Y tú comentó ahí de la comunidad de, de, que vivía ahí, ¿no? Y tú en algún momento logró hacer un contacto con ellos más cercano, eh, preguntó sobre su cosmología, sí. algo, o sea, algo de su cosmología que, que iba con este tu tema, así para no sé, ¿no? Que te aclaró uh -huh. algunas ideas. Uh, sí, uh, de hecho, en la comunidad, hasta el, hasta el momento, ¿no? Porque después de Alaska yo vi en otro lado y luego aquí en Perú, um, en todos estos meses que hemos estado, que ya no vivimos allá, claro, tengo muy, super, uh, muy buenos amigos, súper amigos, y siempre nos comunicamos yo pienso que en el acercamiento que he tenido ellos su, su, su percepción de la vida es vivir simple vivir simple tener tú mismo tener el derecho y la libertad de poder cultivar tu propia comida en este caso poder recoger de la naturaleza y eso es no entonces uh -huh. es, es una es, los pueblos indígenas son tan diferentes y allá bueno hay, es un poco difícil de explicar hay claro. que tal vez tener más relación con ellos pero sí eso era eso es lo la idea que yo me yo me quedé eh, vivir simple y, y siempre, bueno, uh, con mucho respeto a la naturaleza de lo que sacas. Si sacas mucho, ahí tienes problemas. El mar de Bering en los últimos años no se ha congelado completamente. Entonces ahí hay un problema, hay un desbalance en la naturaleza porque hemos ha estado, claro, hay fenómenos naturales que son, no se pueden evitar, pero también la mano del hombre, ¿no? Mm. Sí, sí. Ajá. Y justamente así es el, el piso, el suelo, la tierra cuando el mar se retira, ¿no? Uh -huh. wow. Esa es la textura que puedes encontrar. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, la idea de esta fotografía en la serie es, la humanidad no es permanencia, no está cerrada, ni mucho menos un límite o un final. Sus leyes no están escritas en ninguna parte en el exterior, pero en el interior de cada ser, en el ser natural. Sí, esta es la, a mí me parece que esta es la, la clave, la, la, para mí, yo considero que en mi serie esta es la pieza fundamental porque aquí está enseñando que la naturaleza no es permanencia, no es leyes que deben estar establecidas, sino que todo lleva un cambio. Ajá. Y sobre todo porque en, en nuestro pensamiento... Por ejemplo, el tema de la muerte es algo muy malo, es inaceptable, nos da mucho miedo, ¿verdad? Ajá. Pero creo que como seres humanos no hemos comprendido es, que nacemos y inevitablemente vamos a morir. Eh, y esa es una idea, la idea de que um, en algún momento vamos a retornar hacia el corazón de la naturaleza cuando nosotros vayamos a morir. Entonces, no, con estos conceptos no tiene mucho sentido tenerle miedo a la muerte. Tal vez al sufrimiento, eso sí pero no al, al, a, a la muerte, ¿no? Entonces, en esta fotografía es retornar a ti, ser libres, me refiero a la naturaleza, porque um, ser seres en tránsito, porque lo propio de la naturaleza es cambiar continuamente, es devenir, es transformar continuamente. Entonces, una sociedad con leyes establecidas por, lo, uh, por la, no sé, la religión, por um, los poderosos, ¿no? Que te dice, ¿sabes qué? Te tienes que levantar cada día y trabajar ocho horas para que puedas ser feliz. Entonces, Creo que uh, entra en, en contradicción y en conflicto con, la, con la, lo que es la, la idea de la naturaleza. Y no porque yo haya escuchado a la naturaleza diciéndome estas ideas, ¿no? sino porque tú puedes si examinas bien el comportamiento de los animales y la naturaleza, todo es cambio, todo es renovación. Entonces, por ahí viene, ¿no? Y, y como te decía, es también la idea de, del superhombre de Nietzsche, ¿no? Que um, no es uh, que este superhombre al hombre actual lo supera. No es un superman primer lugar, ¿no? pero lo supera con este, tipo, con este tipo de ideas y con la aceptación de que somos como ese, ese, las aguas que se mueven. ¿no? Entonces, aquí es, um, es la representación del ser libre, ¿no? en conjunción, en, um, sumergida en la naturaleza. ¿no? El ser libre se reconcilia con sus instintos, con su naturaleza, con su impermanencia. Su éxito no se basa en las reglas de la sociedad, pero en el conocimiento profundo de su mundo interior. De la voluntad de la naturaleza para vivir así y desear con infinita felicidad el retorno a ella. Ya que es un poco el tema de la muerte, un poco de, las, de, de que los valores que se nos han impuesto los tomamos por sentado en vez de buscar qué hay en nuestra naturaleza interior, ¿no? Y para mí eso es libertad. Y, y... poder hacer todo esto. Aquí ese. Uh, Solo para comentar, hay un concepto en el, en el libro de Nietzsche, así habló Zaratustra, Ajá. que es sobre el eterno retorno. Si por ejemplo te preguntaran, um, si, si tuvieras la oportunidad de escoger, de volver a repetir la misma vida que has tenido, estoy segura que el 99% o más de humanos Ajá. diríamos, no, no, que voy a tener esa misma vida, ¿no? Porque no hemos tenido la libertad de escoger. Hemos vivido, según principios de, que han estado establecidos desde que hemos nacido. Entonces, el, el, el hombre libre, el superhombre en este caso de Nietzsche, él sí, est, él, él no tendría miedo de repetir esas vidas. El eterno retorno es repetir la misma vida infinitas veces. Entonces, ¿por qué ha vivido de acuerdo a su libertad, de, de acuerdo a la voluntad de la naturaleza? Entonces, ese es un concepto que a mí me llamó muchísimo la atención. porque Por el tema que tenemos ah, del temor a la muerte, ¿no? Entonces, porque somos humanos y, y duele y sí, pero um, si despertamos de esa forma, no vamos a tener miedo al eterno retorno, ¿no? El, porque, o sea, no un sentido de que la persona ha vivido plenamente, entonces es existe, ¿no? Por ahí de, va, ¿no? Ex, sí, exacto, de, de acuerdo a la voluntad de la naturaleza, mm. ¿no? Que no se vive plenamente, que no mm. podemos escoger, que estamos limitados y restringidos. Y tú en ese momento también estaba buscando eso, buscando esa ese modo de vida pleno, ¿sí? Sí, pero claro, soy humana también, ¿no? Y Ajá. tengo que trabajar. Claro. <risa> no, digo que no <risa> es algo malo trabajar, pero lo malo es cuando uh, estás cansado de tu trabajo, pero lo sigues haciendo, ¿no? Claro. Y claro, tienes que comer y tienes que hacerlo, ¿no? Pero, um, porque otra vez, ¿no? La comida tiene un precio y eso es lo, lo más atroz. La, el, el ser humano sin comida muere, claro. sin agua muere, pero ya vimos en otras, en, en, en Perú, por ejemplo, ¿no? a muchos seres humanos que no tienen comida, que uh -huh. no tienen nada, ¿no? Entonces, eso es terrible, es, es simplemente terrible. Entonces, sí, es como un, una búsqueda, un despertar, ¿no? Querer saber más de lo que tenemos en la realidad. Uh -huh. Wow. Esa es mi preferida, creo. <ríe> uh -huh. Uh -huh. Uh, en este, en esta, la descripción de esta fotografía es caminar por el mundo, fieles a este, a este sentido de vivir según a nuestra propia naturaleza, porque más allá de lo temporal y lo espacial, y aquí he querido representar lo temporal y lo espacial, ¿no? Uh -huh. Es claramente espacial, uh, pero también el, el tiempo, ¿no? Entonces, um, me parece que la textura del, del, de, la, de la Tierra en este sentido está mostrando una sensación de temporal, al menos yo lo representé así. Uh -huh. Y tú en toda tu serie tú jugaste bastante con las líneas, ¿no? Con esos puntos sí. de fuga, Sí. Sí, ajá. claro, aquí podemos ver un punto uh -huh. de fuga. Uh, al inicio me molestaba bastante la montaña de atrás, pero así es, ¿no? No hay que sacarla ni nada. Uh -huh. En verdad que no es una montaña, es eh, una duna, ¿no? Es una acumulación de, de, de, de tierra, arena, ¿no? Entonces son las dunas que existen allá. Pero bueno, sí, uh, esta foto representa mucho para mí porque es el tiempo que yo viví en esta inflación como un tiempo mágico para mí. Entonces, ahora estas fotografías me llenan... De mucha emoción también Claro, wow Mire uh -huh. Uh -huh. Y bueno, sí, lo que decías, ¿verdad? El punto de fuga, las texturas ¿no? uh -huh. Y también el contraste A mí me encanta el blanco y negro porque me encanta el contraste uh -huh. Entonces, uh -huh. Uh, en esta fotografía, uh, la descripción es que más allá de eso, de la anterior fotografía que mostraba el tiempo y el espacio, más allá está el ser, que es un, un espíritu libre y creador. ¿no? Si no pones al ser tantas restricciones, estás, uh, si no pones estas restricciones, la, el, el, el ser creador va a salir y uh, ser visible. ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? ser libre y, y, y creador. ¿no? Uh -huh. Y bueno, finalmente esta es la última fotografía um, Y aquí estoy representando Porque al salir de esa cárcel De la opresión ¿no? de, de, de tantas cosas impuestas sobre nosotros um, en La descripción es porque Al salir de esa cárcel se desvanece el oprimido Afirmando la vida Y su ser íntimo Preparado para el eterno retorno Y ese es el, ahí agregué El concepto del eterno retorno ¿no? Que hace un momento comentábamos y, y a los finales, ¿por qué blanco y negro? No? ¿Por qué tú has decidido uh -huh. los colores de ahí no? uh -huh. ahí? Sí, siempre he pensado que a veces cuando tenemos colores, uh, bueno, ahí es mi punto de vista, ¿no? Uh, cuando tenemos colores como que le quita un poco la atención al alma de la fotografía. Uh -huh. um, con muchos colores a veces distrae la vista y no se centran realmente en, en, en el contenido y en el espíritu de la fotografía, ¿no? De hecho, también hago fotografía de color, ah, y también es muy hermoso, me gusta mucho la fotografía de color, pero en ciertas circunstancias, pienso que una serie eh, está mejor, en, en, en, se ve mejor o, o, o llega a transmitir más en blanco y negro, ¿no? Por ejemplo, en esta serie, por ejemplo, que no me imagino mucho cómo sería color. Claro. Y, y acá, ese fondo totalmente blanco, o sea, a un nivel técnico así, Tú, ah, ¿Tú has super expuesto? ¿Cómo has logrado así, ese, ese autocontraste? El, así? el, el fondo uh -huh. el fondo en realidad uh, a ver en, en, este, en este caso creo que yo me concentré en poner una exposición buena en, en las líneas y en el sujeto uh -huh. ¿no? En la persona entonces um, cuando expuse bien esto, el otro se puede un poco... ¿no? explotada Ajá, explotar entonces me, me quedo pensé, porque había nubes, en realidad, oh, wow. entonces, creo que me, ajá. entonces creo que haciendo la exposición concentrada en una en, en algo, ¿no? Entonces hace que el, otro, el otro explote, porque si no, de otra forma, las nubes hubiesen sido muy claras y, y capaz muy oscuro en la parte de abajo. Claro, pero así tal cual expresa bien lo que tú querías también, ¿no? Por eso me gusta el minimalismo, porque puedes concentrarte, ¿no? De hecho, bueno, no sé si esto podría calificar como minimalismo por, por, la, por las dudas que están en el fondo, pero... Um, porque tengo un montón de dudas con minimalismo, pero, uh -huh. pero uh, yo creo que ayuda a expresar y a concentrarse en realmente lo que queremos mostrar, ¿no? Por eso creo que el minimalismo es muy, muy genial. Me uh -huh. gusta otro tipos también. ¿no? Y Buenazo. Eh. A mí me gusta mucho ver tus fotos siempre, ¿sí? Porque principalmente cuando yo estaba acá en la ciudad... O sea, tus fotos me recordaban mucho mi pueblo también, ¿no? o sea, era más verde y más naturaleza, así, ¿no? Uh -huh. Y, siempre, y sí. siempre me recordaba eso, o sea, el, la potencia que tiene una imagen, ¿no? De poder, de poder te resonar en aspectos personales de cada uno, aunque tú no has querido transmitir eso, y etc. ¿no? Y, uh -huh. y pues, te agradezco ahí por compartir esa... Esta tu serie acá. Yo voy a compartir acá el, la página para que, para que puedan ver acá. Eh, compartir tu, uh -huh. donde tú has publicado. Entonces, quien quiera ver más la serie completa con, con los poemas, acá dejo, voy a dejar en ba, abajo ahí en la descripción, el enlace. Y, uh -huh. y solo para terminando así. Tú actualmente está desarrollando algún otro proyecto que quiera comentar, así? Uh -huh. Sí. Uh, bueno, rápidamente, uh, estoy haciendo dos proyectos personales. El primero es un poco explorando el, el, la fotografía impresionista, uh, por ejemplo, con técnicas de múltiple exposición, uh, también con técnicas sobre el movimiento voluntario mover la cámara en, en el mismo sujeto entonces, estoy un poco estudiando, viendo otros fotógrafos que son muy buenos en ese aspecto un poco mirando, bueno no un poco pero mirando la parte técnica cómo me puedo inspirar no y, y qué, qué serie podría sacar de esta este es un personal que Estoy, um, bueno, mi amiga y yo estamos compartiendo Tengo una amiga hace, uh, que, bueno, hace mucho tiempo Hablamos de las dos de fotografía siempre Entonces las dos estamos, compartimos la misma pasión Tenemos más o menos a la misma afinidad de fotografía Entonces las dos tra estamos trabajando en ese en este, en este aspecto Y el otro es sobre photo voice, Que es uh, fotografía, um, digamos yo, le, yo la llamo fotografía social Porque busco un cambio social en las comunidades Entonces Ajá. mi maestría está relacionada a desarrollo rural Y comunidades indígenas entonces, tengo un proyecto para hacer de Photovoyce que me gustaría realizarlo en la Sierra Central Pero bueno, por ahora, por el coronavirus, está en, en, eh, todavía tengo que esperar un poco Pero uh -huh. uh, Voice es muy importante para mí, ¿no? Y es como te tiene un componente que con este proyecto también pero Se cortó un poco el photo Voice acá. Eh, el photo voice va... va un poco de, de qué, tú dices? Uh -huh. Lo digo otra vez, ¿no? De Photo Voice. Uh -huh. Vini, vas a cortar estas partes, ¿no? Ah, deja todo ahí. <ríe> que fluya, como Qué el mar. es espontáneo. Ok, sí, el proyecto de Photo Voice es, um, para mí es como fotografía social, fotografía económica, que tiene un fuerte impacto en la comunidad donde se trabaja, ¿no? Y a diferencia de otros proyectos donde la persona va y toma fotografías de, de la comunidad o de, de algún determinado espacio, um, espacio uh -huh. en este caso, el, foto, el Photo Voice es que la misma comunidad tome fotografías y que a través de sus ojos y su perspectiva nosotros podamos uh, conocer a, una, a la comunidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es importante, además tiene un componente sobre uh, conciencia crítica y hacer conciencia a través, o preguntas, ¿no? digamos, por, um, teniendo las fotografías, tú cuestionas cosas de tu realidad. Por ejemplo, yo me digo, ¿no? Si yo empiezo a tomar fotos en Lima y luego me reúno contigo y podemos ver problemas que no nos hemos visto antes, pero que las fotografías están revelando. Uh -huh. Entonces, uh, es, es muy importante hoy y, y eso es lo que yo quiero hacer profesionalmente, digamos, ¿no? El dedicarme a esto, además de los otros proyectos. Uh -huh. Y bueno, uh, estaba planeando hacerlo en la Sierra Central del Perú, pero ahora por el tema del COVID-19 y bueno, tengo que esperar pero uh -huh. estoy ansiosa por hacerlo y bueno, oh. esos son los dos proyectos buenas Ojalá un día te podemos hacer otra entrevista con Photo voice sería chévere, ¿eh? Ah, sería importante, ah, ah. sería interesante Cuando tú claro. termines, claro. ¿sí?, claro de aquí a unos sí. años Sí, es un proyecto que me parece bien interesante sí. también muestra Sí, uh -huh. sí, claro eh... Pues creo que es eso. Eh, muchas gracias de nuevo por, por su tiempo, Fabi, por representar uh -huh. una fotografía un poco más autoral y, y poética desde mi perspectiva, que a mí me gusta mucho, ¿sí? Gracias. Y, y eso. Y quién sabe ahí futuramente bueno, nos hacemos... nos vemos en una próxima oportunidad. Sí, pues. Genial. Uh -huh. Ok, nos vemos, Vini. Un abrazo. Chao, Fabi. Cuídate. Muchas gracias a todos. Voy a cortar ahora. Ahí terminó. Ahora corto. Ahora podemos hablar. <laughs>